¿Tú te sientes menos? Porque yo no. Y mira, te voy a dar un consejo que me espere. Allá afuera, en la calle, la gente es tierra, Y si sabe un poquito más que tú, lo que hizo es encontrar. Créeme.